y es que nada felicidades por el espacio porque es, eh, centros sociales así son para mí eh, las la referencias claves para la transformación social y deciros que tampoco creo que os voy a contar nada nuevo simplemente eh, voy a compartir con vosotras y, y vosotros eh, pues una acumulación de, de ideas y, y de prácticas y de análisis que salen de, de la lucha social de los últimos pues de las últimas décadas en que hemos ido gestando pues, movimientos sociales urbanos en, en Barcelona y me imagino que serán muy análogos a, a los que vosotros y vosotros estáis desarrollando en, en Córdoba porque bueno, son reflexiones de la gente que, que se enfrenta a un, a un poder que en principio parece muy grande pero que a medida que vamos construyendo contrapoder pues vamos mirándole al frente y vemos que, que somos capaces de, de, de transformar eh, la realidad. Eh, la idea un poco que, que Ángel me, me pedía es que eh, os compartiera la, la idea que estamos construyendo de ciudad común, la ciudad comuna que, que llamamos en, en Barcelona eh, que es un poco el horizonte político y estratégico que de alguna forma está dando un sentido de globalidad a todas las prácticas reales aquí no vamos a hablar de, de, de ideas abstractas que no existen en la realidad sino que vamos a a compartir proyectos que, que de alguna forma están, están gestándose en, en su materialidad y en, pues en espacios como estos. ¿no? Pero sí que es cierto que a veces pues, echamos de menos pues, algunos referentes más, más globales. Nosotros en Barcelona estamos trabajando con las ideas de barrios cooperativos, ciudad común, ¿no? como, como los horizontes que de alguna forma nos hacen reconocernos entre todas las prácticas que en los barrios pues, estamos eh, desarrollándonos a partir de, de la autogestión, la horizontalidad, la economía social y solidaria. Básicamente, eh, también os pediré disculpas porque os voy a contar eh, cuestiones vinculadas a, sobre todo a Barcelona. ¿no? Porque, pues, no somos capaces de tener una idea general eh, de la ciudad y de la lucha social en las ciudades, y sino que vamos a, a contar la realidad de, de, un poco de, de Barcelona. Partiendo que en eh, la ciudad siempre ha habido un antagonismo, en las ciudades, tal y como las entendemos. No es eh, nuevo, sino que es, es un génesis histórico, por pues, si de una pugna de, de intereses entre la apropiación capitalista de la ciudad y la apropiación social de la ciudad. O sea, esto, eh, quien olvide esta, esta, este antagonismo de clase en, en las ciudades, pues eh, está olvidando que, que las ciudades son un producto de clase, que las ciudades son en sí mismas una, una relación social de fuerzas, eh, materiales, que por una parte pues, la producción capitalista de la ciudad y por otra parte la producción social, la producción obrera la producción popular de la ciudad esto ha sido así desde sus orígenes y, ahora, y hoy se da también pues, con los mismos parámetros y bien adaptado a, a las circunstancias ¿no? que, que de alguna forma eh, actualizan este, este antagonismo ¿Cuál es la forma de apropiación capitalista de la ciudad? Aquí es donde yo creo que seguramente cada ciudad tiene sus estrategias y, en todo caso, es interesante tenerlas en cuenta, analizarlas para ver cómo respondemos y qué, qué alternativas generamos. ¿no? Desde nuestro punto de vista, eh, la, la apropiación capitalista de la ciudad se hace pues, con un modelo de desarrollo territorial. Eh, en Barcelona es muy claro el, el modelo de, de desarrollo económico territorial, esta apropiación capitalista de la ciudad, se hace con el modelo público-privado. Eh, siempre se ha hablado de la marca de las ciudades. Barcelona, marca registrada, como se dice New York, marca porque estas todas ciudades parece que eh, generan pues, una marca ¿no? como dispositivo, luego entraré en la cuestión de la marca, como un elemento que nos hace identificar las estrategias capitalistas. ¿no? En todo caso, esto es cierto, luego podemos entrar, pero lo que realmente es relevante en la construcción capitalista de ciudad es el modelo material. La marca es un relato simbólico, una ideología en definitiva, una, una comunicación, ¿no? un city branding que le llaman, ¿no? decir, marca de ciudad, pero lo que impera es el modelo, el modelo de, de, de fuerzas económicas que están organizando la, la economía política de la ciudad. ¿no? Este modelo Barcelona eh, que se está replicando y que de hecho, pues, seguramente no innova sino que toma pues, otras formas de organizar la ciudad en ámbito europeo se basa en primer lugar porque se hace una planificación público-privada. O sea, esto es básico para entender el desarrollo capitalista de, de Barcelona. Público-privado significa que, por ejemplo, eh, el turismo en Barcelona se gestiona a partir de un consorcio que es Turismo de Barcelona, S.A., eh, donde el ayuntamiento tiene una presencia estratégica, ponen recursos, ponen unas orientaciones estratégicas, una, unos criterios de planificación, etc., pero en estos consorcios están presentes todos los actores privados de la ciudad en el caso específico del turismo. ¿no? Es decir, ¿quién hay en Turismo de Barcelona, S.A.? Pues, el pero también el gremio de hoteleros, o el gremio de los apartamentos, o todas las, todas las agencias económicas privadas que de alguna forma están sacando constantemente plusvalua de la vida urbana. ¿no? Es decir, una planificación que eh, desde nuestro punto de vista no, no es democrática, sino que es eh, poner la administración al servicio del capital privado, de las inversiones privadas. ¿no? Pues este ejemplo que luego en eh, el Turismo de Barcelona os puedo contar con algunas cosas más, pues... Se repite en otros sectores, ¿no? pues, eh, con toda la cuestión de la, de la Smart City, ¿no? que ahora se plantea como una alternativa a la crisis de, o a las grietas del, del modelo turismo, Smart City, Barcelona Creixement, Barcelona Growth, es la una nueva agencia que quiere desarrollar la Smart City en Barcelona, ¿no? las nuevas tecnologías, Internet de las Cosas, el Mobile World Congress, todo esto, ¿quién hay en... Barcelona Growth, pues también el ayuntamiento, y también multinacionales del sector, etcétera, privadas, ¿no?, que esperan sacar rendimientos privados de unas inversiones conjuntas público-privadas. Entonces, para mí, este es un modelo que tenemos que tener muy claro, que es la concertación público-privada. La planificación público-privada es el eje central del modelo de acumulación capitalista en la ciudad. Sin esto no se entiende, ¿no?, ¿por qué las políticas públicas tienen este sesgo? ...constante de expropiación de renta urbana y de enriquecimiento de los mercados financieros... Pues ...porque la planificación ya se hace de esta manera, ¿no? eh, con la concentración público-privada. La segunda característica de, del, del modelo este de, de desarrollo capitalista de la ciudad son los motores de crecimiento. Los motores de crecimiento es pensar la economía no como una eh, lógica de resolución de necesidades humanas... ¿no? ...que es lo que podríamos pensar en general sino como eh, sectores de la actividad económica que hacen como de locomotoras de la actividad económica en general, ¿no? del Producto Interior Bruto, bruto etc. ¿no? Motores de crecimiento. ¿no? Históricamente en la ciudad pues, ha habido distintos motores de crecimiento. Pues, eh, el inmobiliario fue uno de ellos. ¿no? Eh, el motor de crecimiento, el PIB metropolitano de, de nuestras ciudades subía por, por, la, por toda la cuestión de, de la actividad inmobiliaria. ¿no? Pues ese motor de crecimiento ya hemos visto, digamos, dónde nos ha llegado. Luego volveré porque ahora parece que hay un repunte también de, de, de, del boom, del boom neo-inmobiliario. Otro motor de crecimiento que se plantea, que es, ha sido durante muchos años la gran esperanza blanca en Barcelona para precisamente revertir la caída de las tasas de ganancia por la crisis de la construcción, turismo. O sea, el turismo ahora parece que tiene que resolver los problemas de todas las ciudades. Todas las ciudades tienen que ser escenarios donde, eh, pues los turistas eh, consuman la ciudad y de alguna forma pues, eh, se genere pues, renta y, y beneficios a, a través del turismo. Barcelona ha llegado a un momento de colapso del modelo de turístico. Eh, hay 7 millones y medio de, de turistas extranjeros al año. La patronal hotelera quiere que esto llegue a 10 millones de turistas al año. Eh, tenemos 2 millones y medio de cruceristas anuales que pisan la ciudad que eh, en general pues, es un sector que oscila entre un 12 y un 16% del producto bruto metropolitano. Es decir, es un, es un actor importante a nivel económico y realmente pues, muchos discursos han sido eh, enfocados para que Barcelona tenga una marca para poder competir en las ciudades globales y atraer eh, inversores de turismo. Sobre todo a partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se crea la marca Barcelona en ese momento, pues Ciudad Industrial en Crisis, que hace pues, marca eh, comercial, ir a competir con las ciudades globales postindustriales, ¿no? a captar recursos y a crear una industria para que de alguna forma se supere la crisis industrial y se cree una, una ciudad de servicios. ¿no? Pues, bueno, este modelo yo creo que os responderá porque eh, eh, pues se está replicando en, en todas las ciudades. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo con, con el turismo en, en Barcelona? Por una parte, todos sabemos las consecuencias de expropiación del espacio público que tiene el turismo, de tematización productiva de determinados entornos, de monocultivo de algunas áreas, de, de planificación urbana también. Los hoteleros en Barcelona se han cargado el, el plan de usos ¿no? que, del centro, que determinaba cuántos hoteles podía haber, etc. Es eso se han cargado, una reforma neoliberal, los hoteleros... ¿no? el gremio de, de, de hoteles, o sea, planifica la ciudad, el sector turístico ¿no? hace política urbana pues, que es grave, pero además estamos viendo como que a pesar que las inversiones eh, en turismo están creciendo pues, cada año un 200% en Barcelona, sobre todo porque los canarís y los rusos están comprando hoteles, eh, están haciendo eh, muchos, muchos más hoteles que, que, que ha existido en cualquier periodo anterior paradójicamente o no eh, pues la tasa, las tasas de ocupación vinculadas al turismo están cayendo. Están cayendo. Pues el año pasado cayó un 6%, y, y aunque es poco, pues es. Es decir, es incomprensible que un sector económico que tiene un 200% de inversiones más al año caiga la tasa de ocupación vinculada. Decir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo la ciudad para que los inversores extraigan renta, extraigan plusvalo, y no estamos dando trabajo a la población. Estamos llegando a absurdos. Eh, como que pues, haya gente trabajando gratis en Barcelona para el turismo, ¿no? como son los guías turistas que trabajan por las propinas. ¿no? Pues están, estamos llegando ya a este tipo de empresas de turismo eh, de multinacionales que pues, no contratan a los guías, sino que los guías vienen de, de las propinas. ¿no? Es decir, en una ciudad turística importante mundial, que es la cuarta de destinación en Europa, no sé qué, la tercera, hay gente trabajando gratis. ¿no? Entonces, pues bueno, el interrogante es realmente si eh, este motor de crecimiento nos, nos interesa o no, porque nos expropia la ciudad, por una parte, genera eh, unas consecuencias eh, nocivas importantes, es decir, todos los, eh, los residuos que generan los 2.500 cruceristas, eh, los 2 millones y medio de cruceristas al año, pues eh, contaminan como, como miles y miles de coches diarios, es decir, es una gestión que externaliza sus consecuencias nocivas, no da ocupación a la ciudad, crea y la ocupación que crea es precaria, etc. Entonces, pues, el motor de crecimiento turístico, la gran esperanza blanca turística, es esto. ¿no? Qataris invirtiendo, eh, núcleos, lobbies andorranos invirtiendo, y explotación de la ciudad y, y precarización. Eh, motor de crecimiento. ¿no? Luego, ya si queréis, voy a, voy a ahondar cuáles más motores de crecimiento pueden existir. En general, este modelo de, de desarrollo capitalista de la ciudad, pues, eh, además, es muy eh, dependiente de recursos exógenos, de la financiación, de la deuda, de mercados financieros. Se basa en estrategias de marca, normalmente. Es decir, no, no se generan unos relatos desde la ciudadanía para dar sentido a la vida en común en la ciudad, que es lo que tendría que ser. ¿no? Las personas necesitamos generar relatos. Pueden ser canciones, poemas, pueden ser... Eh, lo que sea, relatos. Otra cosa son marcas. Las marcas, eh, como son nombre indica, son para vender. Y una marca lo que hace es, desde mi punto de vista, simplificar la realidad, eh, neutralizar antagonismos y, de alguna forma, tomar arbitrariamente algunos caracteres de las ciudades. ¿no? ¿Cuál sería la marca Córdoba, marca registrada para venderlo? ¿no? Pues. Aquí habría una discusión. ¿no? Pues Barcelona también. Barcelona, la marca es la creatividad, la, la innovación, la, la no sé qué. Pues el anarquismo también podría ser parte del relato de la, la ciudad. ¿no? Aquí no, no hay intro, ¿no? Aquí, que hayamos quemado el liceo, la, no sé cuánto. Pues esto no es marca ciudad, obviamente ¿no? pues, Es decir, ¿qué relatos se toman para construir la marca? ¿Qué lo han, ¿Quién ha construido la ciudad? ¿no? Pues la marca Barcelona no sale que el movimiento vecinal ha estado luchando para poner pues, escuelas, equipamientos, ambulatorios, bibliotecas, es decir, la construcción social de la ciudad, no aparece en la marca de ciudad. La marca parece que es una, una construcción neutral y neutralizadora, eh, impecable, de prediseño, ¿no? diseñada que realmente lo que hace es simplificar la experiencia de la vida en la ciudad. Es decir, todos los que no estamos dentro de la marca, ¿qué entonces? No? Eh, en definitiva, pues, este es un, es, un, es un elemento que que yo creo que es importante de construir. No, la marca sirve para comunicar, no, la marca sirve, sirve para empobrecer la vivencia de nuestras experiencias, ¿no? Y esto es una estrategia que se están dando todas las ciudades y las ciudades compiten a ver quién tiene la marca más grande, quién tiene la marca mejor, quién tiene la marca suficientemente fuerte como para tener inversores locales, básicamente, globales, básicamente esto, ¿no? Bilbao también está en la pelea de la marca, Marcas que están en crisis, marcas que tienen éxito, pero en definitiva para, para la gente de a pie ninguna marca eh, puede considerarse exitosa eh, desde mi punto de vista. ¿no? Este modelo de desarrollo capitalista eh, como consecuencias nocivas desde mi punto de vista tiene la tematización productiva de, de los territorios, es decir, mmm, vemos como estos motores de crecimiento lo que hacen es especializar productivamente la ciudad, la economía ya no es, digamos, esta resolución de las necesidades locales de las cuales hablábamos, sino que cada territorio o sea, se especializa en pues, lo que considera que es más eficiente. ¿no? Habrá barrios destinados a servicios, ocio, barrios destinados a la logística, barrios destinados a, pues, tarea, pues, pues de viviendas, de gente que tiene que pues, hacer la limpieza de los ricos, etc. O sea, barrios que se van tematizando, barrios de clases populares y... En definitiva, lo que se está dibujando es una ciudad de, de especialización productiva, es decir, no hay una economía plural, no hay una economía que resuelve eh, pues, todas las necesidades que tenemos en los barrios. En los barrios necesitamos de todo, necesitamos desde carpinteras a informáticos, a lo que sea, no tenemos por qué tener un barrio Smart City de nuevas tecnologías y otro barrio eh, de bares o modernos, o sea, estas especializaciones productivas, lo que hacen es <coughs> fomentar del capital, pero no resolver las necesidades económicas de, de la población. Desde mi punto de vista, este modelo eh, pues se fija mucho en qué se produce, ¿no? en, qué, en qué, se, qué se producen las ciudades, en qué es buena Barcelona, en qué es buena Madrid, en qué es buena Córdoba, eh, pero no cómo se producen las cosas. ¿no? Eh, pues nos tenemos que especializar en la producción cuando lo que, seguramente lo que tendríamos que plantear es tenemos que fijarnos en cómo estamos produciendo ¿no? cuáles son las formas de propiedad las formas de tomas de decisiones la producción, la distribución, el consumo, las finanzas pues todo esto eh, no, no se tiene en cuenta y de alguna forma pues eh, se plantea simplemente el modelo de desarrollo local con, no desde el punto de vista del ciclo económico eh, global ¿no? sino simplemente desde el desde el impacto económico, eh, pero no teniendo en cuenta los efectos ni medioambientales ni, ni sociales eh, que, que, que genera, ¿no? Digamos que es una economía que está enfocada al PIB metropolitano, producto bruto, pero no a resolver necesidades eh, sociales, ¿no? Estas serían un poco las, las tendencias que de alguna forma se van repitiendo en todos los mo motores de crecimiento de, de la ciudad, ¿no? Antes os decía que, que el, el inmobiliario era uno de ellos, o había sido, seguramente volverá a serlo. Eh, el turismo también era un motor de crecimiento, de, de expropiación de la ciudad para nosotros, pero de motor de crecimiento para, para el capitalismo. Luego hay pues, otras economías que son interesantes de organizar en cada ciudad. En Barcelona, el papel que juega el puerto es un, es un sector económico interesante porque es un, eh, nosotros decimos que es una maquila global fuera de la gobernabilidad democrática puerto tiene su autoridad portuaria... ...aparte... Eh, ...casualmente o no... Pues, eh, ...quien es propietario de los terminales... ...son multinacionales de Hong Kong... ¿no? ...Hatchington, ...que es de las multinacionales más grandes... ...todo lo que es el negocio de los contenedores... ...de las mercancías que llegan desde Oriente... ...que llegan a Europa... ...es decir, los puertos o las, la logística... Eh, ...las infraestructuras para la logística... ...es un sector de la economía... ...también a tener en cuenta... ...cuando hablamos de la economía de la ciudad... A veces nos olvidamos que tenemos un puerto detrás, o tenemos un aeropuerto, o que tenemos unas infraestructuras que no están gobernadas democráticamente, sino que están externalizadas en consorcios público-privados y fuera pues, del control ciudadano. Pero son una, una parte importante que genera una riqueza que, que no pasa por las manos de la ciudadanía. ¿no? Pero a veces, ¿no? Puerto aeropuertos de economía, pues, pues evidentemente no. Otro sector importante a analizar es, es toda la cuestión de la logística, de, de la distribución. ¿no? Otro sector importante de la, de la economía política metropolitana, que tampoco no nos damos cuenta lo suficientemente de su existencia, pero que estamos generando con nuestra actividad cotidiana, ¿no? es toda la cuestión vinculada pues, a los comunes urbanos, que se habla mucho desde el punto de vista pues, más comunal, pero... No se han referido suficientemente a la cuestión agua, luz, electricidad, eh, patrimonio, construcción, eh, lo que sería pues, eh, todas las tareas de remodelación de la ciudad, las contratas de las basuras, es decir, todo lo que, es, el, lo que se le podía llamar la tecnostructura urbana, el soporte vital de las ciudades. Esto, esta actividad económica, por ejemplo, si miramos en Cataluña, las 10, el top 10 metropolitano de, de las multinacionales están apropiándose. Privadamente de esta riqueza, pues son las de siempre, ¿no? Aguas de Barcelona, Fixandesa, La Caixa, etcétera, y hasta. Creo que es el puesto 22, no encontramos una empresa pública municipal, que es Barcelona Servicio Municipal. Es decir, antes de una empresa pública que gestiona esta riqueza urbana, hay 21 multinacionales que están expropiando y están valorizando capital continuamente, no con una innovación social, es no decir, crear, ¿no? Emprender en cosas originales. No, no, nuestra gente emprende con nuestra sed con nuestras ganas de, nuestras necesidades de, de estar calentitas en eso. O sea, las multinacionales están valorizando sus, sus cuentas de resultados con nuestras necesidades cotidianas, ¿no? De tener pues, el barrio bien, bien adecuado, que no se caiga trozos, que haya una gestión eficiente de los residuos que el agua llegue a las casas, que la luz llegue a las casas, en esto es donde se está dando plusvaluas más elevadas en las empresas españolas. Entonces, para innovadores y nosotros. ¿no? Ellos, en todo caso, lo que están haciendo es chupar aquí es de lo más antiguo. ¿no? Esto es un sector que yo creo que es importante tener en cuenta porque también, ¿no? ¿de qué podemos vivir ¿no? en las ciudades? ¿no? Pues, oye, a lo mejor no me hace falta inventar mucho, simplemente repartir lo que hay. ¿no? Eh, lo digo para, para tener en ¿eh? cuenta cuenta, pues estos son motores de crecimiento también, ¿no? No, lo, no lo plantean como tal, no se hacen eh, no se crean marcas eh, registradas al, alrededor de esta, de esta economía pero la gente también tenemos que saber que esto es economía para posibles futuros de reorientar esta, esta economía privada en ese sector nuevos motores de crecimiento que se están planteando toda la cuestión de las Smart City bueno, la Smart City nuestro alcalde está enamorado de la Smart City, tiene un idilio con, con alguien, que me imagino que es el director general de, de IBM o de alguna empresa multinacional del sector, tiene un idilio con, con el sector de, de, la, de, la, de Internet de las Cosas, con, con la cuestión de, de las ciudades inteligentes, ¿no? y plantean, pues la Smart City como una apuesta de futuro para generar eh, un nuevo motor de crecimiento, con un discurso además muy de eficiencia energética, un discurso de ayudas a los abuelos ¿no? si, si los abuelos se nos caen en las casas ...se de los detectores que ahora llaman unos avisos y los discursos sociales etcétera donde ¿no? barrios autosuficientes... interconectados etcétera ¿no? racionalizando el aparcamiento pues, una serie de relatos ¿eh? sobre la sobre la smart city pero de, de otra forma pues están escondiendo también de quién será esta la propiedad de toda este estos software estos hardwares de, de informática, que en definitiva gestionará la ciudad. Nosotros tememos que eh, supondrá una privatización de todo lo que es la gestión informática o organizacional de las ciudades. ¿no? El corazón eh, de la inteligencia urbana seguramente será dado eh, para estas nuevas empresas, o para viejas empresas del, del capital tecnológico global. No se plantea. Eh, una redistribución o una propiedad colectiva de, de, estas, de estas tecnologías y además pues, están muy vinculadas a, otra vez, los grandes eventos. El Congreso Mundial del Móvil en Barcelona como uno de los grandes motores de crecimiento, etc. Esta estrategia de la Smart City, por otra parte, pues, tiene unas contrapartidas silenciosas porque el evento de Barcelona, por ejemplo, está planteando que en un territorio, en un barrio concreto, antiguo barrio industrial proletario, o planó se plantee, pues una ciudad del conocimiento, etcétera, con incentivos fiscales para las empresas multinacionales que no tributen, que no paguen ni tasas de, de residuos, que no tengan que pagar licencia de actividad, que no tengan que tributar a la ciudad, es decir, se está planteando pues, unas contrapartidas, ¿no? con toda la cuestión de la Smart City, que el sueño bonito de, de la utopía tecnológica pues también está un poco en entredicho. ¿no? Pero, bueno, es interesante anteponer, anteponernos y ver qué hay detrás porque es lo que está viniendo. ¿no? Seguramente en Barcelona hay, una, hay, una, hay un cuestionamiento a la cuestión del turismo como motor de crecimiento y el alcalde rápidamente dice: No os preocupéis que tenemos la Smart City. Bueno, pues chico. ¿no? También habrá problemas y seguramente no será la, la ciudad inteligente para todos sino para solo ciertas clases sociales. Finalmente, también ahora está muy de moda todo lo que es la industria cultural y creativa la cuestión de la cultura o del capitalismo de la cultura, el capitalismo cognitivo de, la, de, la, de los emprendedores culturales, toda, eh, poner la cultura a trabajar también en la generación de contenidos de marca de ciudad seguramente, y están planteando grandes equipamientos como el canódromo, que lo anunciaban esta semana, donde los emprendedores culturales podrán ir a hacer sus patentes y sus cosas y tal, y bueno, se, se plantea la cultura ...como un mercado más, un motor de crecimiento más... ...y no como un derecho social o una práctica... ...que el conjunto de la población tenemos eh, ganas de, de, de crear, etcétera. Entonces, bueno, pues esta es la, la... ...los modelos de crecimiento de la ciudad business friendly... ¿no? ...que le llaman ellos, la ciudad de los negocios... ...la ciudad de, de la alegría para los inversores... ...que de alguna forma lo que es interesante es que... Eh, ...todas las ciudades aprendamos mutuamente también... ¿no? ver en, en Córdoba qué estrategias de estas o otras que no, que no conozca, pues seguramente se estarán desarrollando, porque eh, cada ciudad está siguiendo estos patrones de apropiación capitalista de la ciudad, de generación de rentas de monopolio para los inversores, para los mercados financieros globales y pues ciudades donde eh, la, la, economía, eh, la economía política lo que hace es expropiar la ciudad a, a la gente que, que, que la vivimos y la, la trabajamos y la, la luchamos. Entonces, eh, bueno, estos modelos también tienen consecuencias, es, de, es cierto que Barcelona tiene, es de, no sé si, es de las pocas ciudades que tiene superávit, ¿no? tiene unas cuentas muy saneadas y tal, pero eh, paradójicamente en cinco años, si el, a, creo que las rentas bajas en el 2008, también había habido la crisis, la ajuste estructural, etc., las rentas bajas eran un 28% de la ciudad, ahora son el 41% de la ciudad, son rentas bajas. Y por contra han crecido las rentas, eh, las clases muy, muy altas. ¿no? Han hecho esta nueva eh, segmentación de clases, típicamente altas, medias y bajas, pues ahora han tenido que inventarse las muy altas, ¿no? porque incluso las altas estaban perdiendo un poco y, y salieron unas muy altas que estaban ganando. Es decir, ¿qué ha sucedido con este modelo de desarrollo territorial económico? Pues se ha generado una, una ciudad desigual, una ciudad dual, una ciudad pues, que sigue la misma pugna de siempre entre la, la apropiación capitalista de la ciudad y la apropiación social de la ciudad. Entonces, yo creo que esto, este, este dibujo, pues, no sé, luego os invito a, a compartirlo y a, y a ver pues, qué, qué diferencias hay con lo que vosotros conocéis y, y lo que conocemos de, de otras ciudades. ¿no? Delante de esta economía política de la ciudad, delante de esta ciudad neoliberal excluyente, eh, pues, ¿cómo construimos la ciudad ¿Cómo? ¿Cómo construimos? ¿Cómo nos reapropiamos de la ciudad? ¿Cómo generamos eh, un modelo de desarrollo, o le, llamémosle como queramos, si, si el desarrollo nos gusta como, de empoderamiento popular para reapropiarnos de, de la ciudad? Bueno, pues este es el debate, es un debate candente que está hoy en, encima de la mesa, que seguramente hay distintos modelos, ¿no? también no creo que, que tengamos que, que repetir recetas, pero sí que de alguna forma, eh, pues hay diferentes eh, debates que están, están encima de la mesa y en, y en muchas ciudades, ¿no? Yo voy a plantear dos, en todo caso, que a lo mejor no son excluyentes y podemos discutir si, uh, si pueden ser también contradictorios o si se pueden retroalimentar, si pueden ser complementarios, etc. Desde mi punto de vista, el, el, el más cercano o el que conocemos hasta ahora en eh, los movimientos es... Lo que intuimos es oponer la economía política de la ciudad, ¿no? este dibujo que os he contado de desarrollo capitalista, a pues, la creación de una economía social y solidaria a nivel urbano, a nivel metropolitano. ¿no? Desde mi punto de vista, eh, no solo es importante impulsar la, las luchas sociales urbanas ¿no? por los derechos o por, la, por, las, por los derechos urbanos, los bienes comunes, o las luchas por, por, la, por la rebaja de los precios de los transportes, etc. ¿no? Todas esas luchas que, que se están practicando contra los desahucios, ¿no? todas las luchas que defienden la ciudad digamos, de, de esta apropiación capitalista, sino que esta autoorganización creo que es importante que la, que la traslademos, que la desplacemos hasta una, la autoorganización económica de las clases populares. Para, para nosotros es un, un objetivo importante eh, la economía social y solidaria a nivel de ciudad no tiene que ser dentro del paradigma de la innovación social ¿no? que ahora hay una pugna creo entre pues algunos sectores académicos o la Unión Europea, ahora todo es innovación social todo lo que hacemos ¿no? es innovación social pero también es innovación social lo que hacen unos emprendedores hijos de no sé dónde y un banco progre bueno todo es innovación social, no, o sea este paradigma de la innovación social para mí no, no es útil ¿eh? no es innovación, es autogestión, ¿no? es, es autoorganización económica de las clases populares ¿no? en, este, en este paradigma sí que eh, en lo que yo conozco de, de, de Barcelona y sus barrios sigue sí cierto que al calor también de la crisis y como, como lucha este modelo de ciudad, pues están desarrollando, desarrollando muchas experiencias, digamos que son muy hermanas a lo que ustedes están, están desarrollando aquí en, en este espacio ¿no? es decir, eh, podemos hablar de un nuevo cooperativismo urbano ¿no? más allá del cooperativismo clásico, eh, de, de, de gestión de los centros eh, culturales, de, pues, de espacios de, de crianza compartida, huertos urbanos, huertos comunitarios, escuelas populares, es decir, toda la trama de, eh, de resolución de necesidades. ¿no? O sea, a diferencia de la economía política, nosotros entendemos, o como entiende el, el, la economía feminista, que economía es resolución solidaria y colectiva de necesidades. Entonces... entonces Luego, eh, si queréis puedo leer unas conclusiones que sacamos en unas jornadas que se llamaron fibra Común, que eran pues, 25 pasos para construir barrios cooperativos. ¿no? eso pues, estaba muy en el centro, ¿no? la, la construcción de, de, una, de una economía eh, al servicio de las personas, que seguramente es un movimiento que está <coughs> llevando pues, en el centro el debate de la economía, pero desde mi punto de vista es importante que aterrice en los territorios, es decir, que... No se cree una economía solidaria tampoco a nivel abstracto, fuera de la realidad, sino que sean, pues, esta, se creen economías comunitarias, economías populares, eh, economías que de alguna forma reviertan el modelo pues, de especialización productiva. Por ejemplo, ¿no? en, en nuestros barrios tenemos que tener de todo, tenemos, podemos, tenemos que poder resolver todas las necesidades ¿no? eh, económicas, tenemos que crear una economía local, autocentrada, eh, pues, plural, donde, donde las personas y las, nuestras necesidades estén en el centro, ¿no? Este modelo poco a poco va, va creciendo en Barcelona, de alguna forma, pues en cada barrio popular, pues ya hay una trama, seguramente se repite un, un, un modelo que es gran centro social y luego, pues, de cooperativas de, distinta, de distinto puño eh, que cohabitan en nuestros centros sociales. Se pues está creando una, una, una geografía de, de una economía urbana distinta, ¿no? Se está repensando en los centros sociales desde el punto de vista, no ya desde los usuarios de segunda generación, que en este debate nunca, en mi caso nunca ha entrado, sino que se está pensando en los grandes equipamientos sociales que no solo reproduzcan, eh, o reproduzcan vida cultural, vida política, vida asociativa, sino que también se planteen como espacios de resolución de necesidades, porque es lo que toca ahora, es lo que necesitamos. Eh, desde cooperativas de vivienda que se están planificando talleres productivos comunitarios o incluso pues, en espacios de promoción de la economía cooperativa en centros sociales ¿no? pues, todo este debate eh, lo que plantea es que se está generando una, una hibridación de, de los centros sociales y una, un nuevo cooperativismo urbano Entonces, eh, ¿Cuál es el objetivo? No? Pues, seguramente la creación de mercado social a nivel local ¿no? pues, el objetivo estratégico de todo esto es que eh, podamos incrementar la, el trabajo cooperativo las cooperativas de producción, de trabajo eh, de bienes y servicios los consumidores que, que podamos consumir en espacios de, de, de circuitos cooperativos que las finanzas éticas también estén digamos eh, alimentando esos circuitos ¿no? pero desde una forma de proximidad desde una economía de proximidad y pues con una alianza, una vinculación con los movimientos sociales, sindicales vecinales centros, eh, contra una, una una economía deslocalizada y global, pues una economía local, un mercado social local. Desde, desde mi punto de vista, y muy a grosso modo podría ser una alternativa que de alguna forma no, no, no, no, no la estamos inventando de la nada, sino que ya se está gestando en, en algunos barrios eh, populares de Barcelona y seguramente pues, eh, vosotros y vosotros estáis compartiendo muchas de estas experiencias. Pero es importante que como horizonte podamos entender que nuestras prácticas no son eh, flores aisladas en el bosque de la innovación social, ¿no? que es lo que derrían sino que son partes de un proyecto económico antagonista a modelo de ciudad, a modelo capitalista de ciudad es decir, no estamos aquí para hacer para, para, para entretenernos, sino que lo que queremos es generar un cambio de modelo económico de nuestras ciudades y resolver necesidades a, a mayor escala ¿no? hasta aquí sería la parte de la construcción de la ciudad común que, que si de momento estamos haciendo de forma autónoma, nos estamos capacitando, estamos aprendiendo. Es cierto que en este modelo eh, aún no es, no, no, se nos escapan grandes cuestiones que hacemos con el puerto de Barcelona, lo cooperativizamos, ¿okay? ¿qué hacemos con las infraestructuras, el agua, la luz? Es decir, estos aprendizajes de, de la nueva economía urbana cooperativa y solidaria, ¿cómo, cómo, cómo salgan de escala? También es una pregunta. ¿Cómo, ...manteniendo sus formas democráticas, etcétera... Y, ...y cómo le quitamos al capitalismo toda la riqueza de la ciudad... ¿no? Y cómo, cómo convertimos esta riqueza en una riqueza distribuida y, y democrática. Este seguramente es el reto que nos planteamos... ¿no? Primero, bueno, ...primero sobrevivir nuestros nuestras proyectos y luchas... ...pero luego también cómo ampliarlos y cómo llegar a toda, a toda la población. ¿no? Entonces, esta es la pregunta del primer o los límites del primer modelo más de mercado social, más de economía social y solidaria, autónoma. Luego hay otro debate, ¿qué hacemos con la institución? ¿Qué hacemos con los ayuntamientos? Es un debate que se está planteando ahora. ¿Qué qué modelos económicos alternativos plantean las apuestas municipalistas, seguramente? Mm. En este sentido, yo creo que es un debate que no se está teniendo suficientemente. Seguramente toca la época que se peleen por las cuotas, y para ver quién está primero y quién tercero y todo esto. Pero a mí me gustaría que se planteara realmente de, para qué va a servir conquistar la, los municipios. ¿no? Si para poner caras nuevas, si esta será la, la, la nueva política, será poner caras nuevas y de amigotes y amigotas eh, pues en, en los ayuntamientos o realmente va a haber un proyecto de transformación económica importante donde se dé la vuelta al modelo capitalista de la ciudad. Este para mí es el reto. Eh, y si no se plantea esto ahora, en, un, en, un, en el centro del debate no existe este cuestionamiento, pues bueno, entonces seguramente tendrá una fuerza determinada o, o otra. Posiblemente eh, hay que ensayar y hay que eh, también mmm, aprender. Eh, de lo que estamos haciendo para poder plantear retos más, más elevados. Cuestiones que se nos plantean a nosotros eh, en, en cuanto a, la, a una nueva planificación urbana, de momento lo que se tendría que hacer es sustituir la planificación público-privada. ¿no? Antes os contaba que, la, que el desarrollo económico-metropolitano, la economía política de las ciudades, está articulada básicamente con la conservación público-privada, ayuntamiento y capital privado. ¿no? Estas es, son las dos patas... ...con las que camina el capitalismo metropolitano. Pues el eh, objetivo central de un cambio de modelo económico es sustituir esta concertación público-privada. ¿Por cuál? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, y aquí habría debates, ¿no? Porque habrá gente que dirá lo público simplemente, eh, pues desde nuestro punto de vista hay que construir una concertación eh, más compleja... Eh, ...para garantizar la democratización económica de la ciudad y en este caso lo que nosotros estamos planteando, intuyendo eh, y proponiendo en algunos casos sería una concertación público-cooperativa comunitaria, es decir, sustituir la, la, la planificación público-privada por una planificación público-cooperativa comunitaria. ¿Por qué? Pues porque lo público es importante, tiene recursos, tiene fuerza, puede servir para eh, reorganizar algunos sectores, puede servir para plantear eh, alternativas, ¿no? Pues, que solos no podríamos, seguramente en la, en la vivienda, pues lo público tendría mucho que decir, en la salud, en la educación, etc. En algunos sectores metropolitanos, lo público es importante, universaliza derechos y de alguna forma, pues garantiza que nuestra propuesta llegue a todas partes. Pero lo público ya sabemos que pues también tiene sus déficits. Transporte Metropolitano de Barcelona, la empresa pública de transportes, pues eso es una, un espacio para que los sindicalistas de los sindicatos mayoritarios, los partidos políticos, tengan sus sueldazos y el tra transporte público sea carísimo. Pues este modelo de empresa pública no nos interesa, ¿no? ¿Cómo introducimos elementos de democratización económica? Pues seguramente a partir de, eh, de un cooperativismo urbano nuevo, ¿no? eh, que vaya más allá de lo que existe ahora, eh, pero que parta de lo que exista, ¿no? Pues de pública cooperativa eh, que democratice seguramente pues, el trabajo de, de algunos proyectos bueno, urbanos o, o el consumo, etcétera. Pero finalmente eh, lo comunitario también tiene que estar en, este, en esta nueva economía de la ciudad. Yo creo que ya no podemos eh, seguir los movimientos sociales pensando que la economía tiene que ser cosa de los economistas o de los empresarios. O de, ¿no? o sea, las asociaciones de vecinos y vecinas tienen que plantear que hay que hacer economía. Las asociaciones de padres y madres en las escuelas tienen que estar diciendo qué economía urbana se genera, etcétera. Los elementos culturales también tienen que plantear qué economía y cómo se organiza la economía, porque ahora economía es todo. Vemos que la cultura, ¿eh? el, el, la industria cultural es economía. ¿no? Es que, ¿Quién es la industria cultural? Pues también somos todos, ¿no? Eh, turismo es economía, ¿no? somos figurantes en una postal turística. Todos estamos creando economía en la ciudad y por tanto tenemos que poder decidir. Y además, la comunidad, desde mi punto de vista, introduce elementos de control social tanto al público como a lo cooperativo. Porque también podría ser que grandes cooperativas pues, precarizaran o que a ver tú. Entonces, para mí, la, la comunidad tiene que ser una pata de este, de este sector. Es decir, pensar eh, en estas unas concentraciones público-cooperativas comunitarias y de alguna forma plantear ya ahora sí, como horizonte estratégico, la colectivización de la, de la economía metropolitana de, de las ciudades.